Vamos a ver cómo a las funciones universales se les pueden añadir un parámetro y un método que tienen que nos puede ser de utilidad alguna vez. Bueno, aquí hemos creado un array con un millón de elementos y lo hemos convertido a tipo flotante 64. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos calcular sobre ese array la función seno. Pues, como hemos visto en el tema anterior, lo calculamos, no nos los muestra a todos, Recordar que está en radianes. Y aquí tenemos, pues, un millón de datos. Bueno, pues vamos a ver cuánto tarda NumPy en hacer esto. Para ello utilizamos TimeIt. Y vemos que, a ver si termina, el tiempo que le lleva a Python a calcular esto son 5,36 milisegundos. Bueno, pues se puede hacer lo siguiente en las funciones universales. Podemos decir que el resultado, en vez de devolvernoslo, nos lo guarde en otro array que ya esté creado. El array tiene que ser del tipo y del tamaño adecuado. Es muy normal guardarlo otra vez en A. Bueno, pues si hacemos esto, vemos que el array A ha cambiado. Por lo tanto, hemos ahorrado memoria porque no tiene que crear un array distinto. Pero no solo eso, sino que también puede ahorrarnos un poco de tiempo, porque este cálculo es un poco más eficiente. Vamos a ver con time it cuánto nos ahorramos. Bueno, pues no ha sido mucho, más o menos es un factor de 2, pero nos puede ser útil cuando los programas son grandes. Vamos a borrar todo esto y vamos a volver a recuperar nuestro array de partida. Bueno, y ahora vamos a ver... Que una función, por ejemplo, como seno, tiene un método que es add. Y vamos a ver cómo funciona. Bueno, pues a add le tenemos que pasar el array al que le queremos calcular el seno. Y también le vamos a pasar una lista con los elementos que queremos que cambie. Queremos que cambie el que esté en la posición 1, en la posición 3 y en la posición 5. Y va a hacer. Una conversión in place. Eso significa que A ha cambiado. Vamos a verlo. A lo vemos, por ejemplo, hasta el elemento 7. Y vemos que el primero no ha cambiado, el segundo sí. Y todos han cambiado el primero, el tercero y el quinto. Bueno, pues de esta manera podemos hacer cambios in place y solo en algunas partes del array. Y vamos a ver qué problema nos puede traer esto si no tenemos cuidado. Bueno, pues vemos aquí. Y ahora tenemos un array que, por supuesto, lo hemos creado, vemos su data type es entero. Y vamos a volver a hacer lo mismo. Y estamos guardando los nuevos valores en un array que es entero. Y por lo tanto, sucede esto tan extraño. Y es que el primer valor lo ha redondeado. El valor lo ha redondeado y lo ha redondeado porque son números decimales, pero como el tipo de dato es entero, tiene que convertir todos los datos a entero, porque A sigue siendo de tipo entero. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos estas conversiones y guardemos eh, los resultados en un nuevo array, porque se pueden producir problemas con los cambios de tipo.